Bienvenidos a las Dadario Acoustic Sessions. Hoy tenemos con nosotros a Pipo Romero. Cuéntanos un poco, Pipo, ¿cómo definirías tu estilo? Hombre, mi estilo tal vez sea un poco difícil de, difícil de etiquetar. Yo creo que lo único que tengo en común es que, que va con la guitarra acústica, pero más o menos una mezcla de todo lo que he ido aprendiendo o todos lo que que, los estilos que tuve que tocar cuando trabajaba como músico de sesión. Entonces tocaba el banjo, eh, tocaba clásico, tocaba un poco de flamenco, tocaba la eléctrica y más o menos una mezcla de, de, de, de cómo llevo la música española en la guitarra acústica pero con las técnicas del banjo y técnicas de folk americanas. ¿Cuándo descubriste D'Addario? ¿Cuál fue tu primer contacto con, con la marca? Eh, cierto es que las primeras cuerdas que utilicé eran D'Addario, de, de en, en la eléctrica, porque fue la primera guitarra que, que toqué. Cierto es que cuando empecé a, a trabajar como eléctrico, sí estuve probando muchísimas más cuerdas, porque era el momento de investigar y saber qué te gusta, qué no te gusta... Pero es cierto que cuando me volví solista ya con, con la acústica, hice unas pruebas de todos los tipos de cuerdas, ya me metí en plan freak a muerte. <risa> eh, y estuvimos viéndola incluso eh, en, en el ecualizador y había diferencia abismal entre, entre cuerdas. Entonces las de Adario XP eh, siempre las he llevado desde que desde que tengo el proyecto de, de acústico uh -huh. en solitario y no puedo, realmente es que no puedo tocar con, otra, <risa> con otras cuerdas. O sea que hiciste una auténtica tesis de, de investigación. Total. De diferentes marcas, tensiones materiales. Total. Claro. Y ahora con XT, que, que ha venido para pegar, pegando fuerte, digamos, sustituyendo XP. Con XT llevo muy poquito tiempo. Eh, con ellas lo que me he dado cuenta es que tienen la misma calidad que XP, pero. Tienen un poquitito eh, más naturalidad todavía al toque y tal vez duran un poco más. Estoy deseando de seguir eh, probándola, pero están, por supuesto, en la línea de, de la línea alta de Dario. ¿Cuáles han sido tus principales eh, influencias tanto en tu primera etapa como guitarrista eh, de sesión como ahora que tienes oportunidad de hacer todo mucho más personal? Eh, creo que te podría decir por guitarras, ¿no? O sea, dentro de la, la guitarra eléctrica, desde Scott Henderson, eh, Brent Mason, Jimi Hendrix, más o menos fueron mis tres guitarristas que más. Buenas influencias. Estuve, sí, muy buenas. <risa> eh, en la acústica, cierto es que Tommy Manuel fue el que primero me, me entró y el que más me ha enseñado. Eh, Pierre Ben-Suzanne, Don Ross. Eh, en flamenco, pues por supuesto, Paco. Paco de Lucía siempre tiene que estar primero, ¿no? Y tal vez tenga muchísima influencia de, de Vicente Amigo en lo que es el, el nylon. También usa Dario. O sea que tenemos algo en común también, aparte sí, sí. de la música. <risa> Yo creo que todo el mundo estará de acuerdo en que la influencia flamenca en tu música está presente, al margen de, de otros estilos, otros géneros. Eh, ¿Cómo llevas a, a tu terreno con cuerda de acero, digamos, y de bronce? Eh, esta música flamenca que viene de, de cuerda de nylon eh, clásicamente, ¿no? Claro. Eh, no todos mis temas, por supuesto, tienen flamenco, porque hay algunos que no contienen absolutamente nada de flamenco, Cierto. otros que son bastante flamenco. Eh, lo que tienen en común es la técnica, lo que estuve dando muchas vueltas en cómo adaptar un tipo de técnica personal para que llegue a sonar uh -huh. parecido a técnicas de flamenco. No utilizo absolutamente ninguna técnica de flamenco, pero sí que voy, voy a comparar lo que voy muy subdividido de mano derecha. Entonces intento que la percusión de la mano derecha sea aproximadamente lo que haría el cajón. Si tú me tapas la mano izquierda, lo que suena de cómo voy tocando, eso es más bien técnica de, de, de banjo, de repartir eh, cuerda por cuerda. Eh, si tú me tapas, ahí tienes la información del palo que estoy tocando. Hay veces que, que, que, bueno, que hay gente que dice, esto no es flamenco, está claro pero sí que tengo esa sonoridad buscada, uh -huh. eh, muchos temas estoy a palo y también tengo musicazos de flamenco claro. detrás en el disco para que den el toque a, a más flamenco. Al final, más que flamenco, lo que intento hacer eh, es una visión casi más ibérica, porque también tengo un poco influencia portuguesa, un poco más... Entonces, más o menos es una influencia más ibérica llevarla al, al terreno americano de, de la acústica. Háblanos un poquito de tu, de tu guitarra como instrumento y, y cómo las cuerdas que, que has elegido o que vas montando en tu guitarra eh, crean una simbiosis con el instrumento, ¿no? Ok, mira, la, la, la tengo por aquí. Ay, esta es una Michael Greenfield, G3. Este es mi modelo custom. Eh, llevo el, el Fanfred, que, que bueno, la, supongo que para el que no conozca la, la filosofía del, del fanfred es simplemente de intentar conseguir mayor tiro en la sexta cuerda que en la primera. Tenemos una primera cuerda más corta que la sexta para provocar más tensión en los graves. Es por eso el mástil de una mandolina es chiquitito, tiene claro. mucha tensión, el mástil de un bajo es muy largo y después lo tenemos que andar compensando con, con, con los trastes. El cuerpo es como de, como de una guitarra española, es parecido. Aquí este, este rebaje a mí me gusta, me gusta muchísimo. Porque te hace efecto de, de cutaway, uh -huh. pero no te llega a recortar tapa armónica. Y, y bueno, ya te podría hablar de, de, de las cuerdas que, de las cuerdas que llevo. Uh -huh. eh, utilizo una mezcla de, de calibres, porque lo que intento es que tengan todas el mismo peso de arrastre, porque toco con los dedos. Cierto es que los, los juegos tradicionales que se montan con púa y tal, funciona muy bien tener mucha tensión por aquí. Uh -huh. eh, ahora que, que estoy utilizando una técnica así como más clásica, intento equipararme a la tensión que lleva la, la guitarra clásica, que es más parecido entre cuerdas. Entonces pongo cuerdas muy finas en el centro uh -huh. y muy gordas en los exteriores. Llevo 13, 17, 22, 32, 42, 56. Y arrastran casi todas 12 kilos. si sí, tiene toda la misma la misma tensión. Una pasada. Fósforo bronce, ¿verdad? Sí. Este fósforo bronce. XT, estas. ¿Y el fósforo bronce eh, es por la sonoridad? Quizás por. por la Sí, porque. ¿no? Ya el. Es. La, la acústica ya es brillante de por sí. E intento. Tener mm, muchos registros uh -huh. y también me gusta dar notas muy dulces, como si fuera nylon. Claro. Entonces me, me, me aproximo más, es más meloso el... Compensa la dulzura, digamos, si necesitas extra te la da, ¿no? Claro. Porque claro, en el folk sí que es más típico, quizás el 80-20, el bronce 80-20 se utiliza también para algunas cosas. Sí, lo que, que hago es que... tener las nuevas o utilizar este tipo de cuerdas que, que, que te suena nueva <risa> muchísimo tiempo para tener ese brillo pero a la vez un brillo controlado que después para otras cosas por supuesto pues a lo mejor es otro tipo de, de, de, de material pero a mí el que más me, me convence es este muy interesante ahí de sustain <risa> infinito se <¿Te> nota <risa> ¿Cuál dirías que es tu acorde favorito en la guitarra? Eh, mira, teniendo, teniendo tantos y utilizando tantas tantas tantas afinaciones abiertas, casi que qué afinación oh, abierta eh, es, es mi favorita que da un acorde, ¿no? Eh, yo tengo predilección por el, por el re, sus cuatro. El re, la re, eh, son la re, que se utiliza mucho en guitarra acústica. Y ahí lo, lo podemos darle a todas en abierto, que suena ya precioso. Bueno, eh, me has comentado antes que has estado de gira eh, por, por todo el mundo, por Canadá, por mi, mon, muchísimos sitios, con un montón de artistas diferentes y demás. Eh, cuéntanos un poco qué planes tienes para, para este año. Uh -huh. eh, continuar. <risa> <risa> continuar. Ya, ya, O sea, con, con eso seguir segui echando como la monedita al futuro, ¿no? A, a la posibilidad. Tengo un equipo muy grande de personas detrás trabajando por mí, gente que está invirtiendo en el proyecto. Eh, solamente tenemos que, que seguir. No es un proyecto fácil porque vamos intentando romper moldes exageradamente. Uh -huh. Nos encontramos entre, entre tres mundos, entre el mundo del clásico, del flamenco y el del folk y a todos les gusta, a todos no. Ahí, ahí te reciben, pero no. Uh -huh. Entonces vamos muy lentos, pero desde que empezamos progresivo. Nunca hemos caído, cada vez es más. Entonces solamente tenemos que armarnos de paciencia y, y seguir. Yo creo que la acogida de tu, tu música, tu estilo y, y tu manera de tocar siempre es buena desde el primer momento. Quiero decir, eh, personalmente, como otros músicos con los que he compartido opiniones sobre tu mm. música, todos se han visto yo creo que sorprendidos eh, desde el primer momento en el que te ven, te ven tocar. Creo que es una cosa que, que sorprende. ¿no? Creo que es algo muy fresco. Intento. Y... Intento, ser, intento ser diferente. Por lo eh... que veo la opinión es global, no es sí. una cosa local. Sí, sí, sí. Cierto es que no es muy grande, pero eh, estoy en una barbaridad de países. O sea, a, a donde llegan lo, los datos son a montones de países de todos los continentes. Eso sí, tenemos pequeñas piedras, pero están distribuidas por todo el mundo. Entonces, bueno, a ver, a ver qué nos depara ya, ya el año que viene. Vuelvo a Estados Unidos, vuelvo a Canadá, voy a Corea. Una posible incursión ya por, por Centroamérica y Sudamérica. O sea, Suena seguir. fenomenal. Como consejo para toda esta gente que, que te ve tocar y que comienza y que empieza a descubrir lo que es una guitarra, tanto eléctrica como acústica y demás. ¿Qué consejo darías a una persona que comienza a coger una guitarra, ya tenga 10 años en la escuela o una persona jubilada de 75 años que coge la guitarra por primera vez? Bueno, que lo pille como, con mucha ilusión, lo primero, con mucha paciencia. Y cuando... La guitarra es muy agradecida de principio, <risa> pero, pero muy dura cuando quieres ya subir claro. más niveles. Entonces, sobre todo la paciencia, pero cuando llegues a un determinado sitio, ser muy consciente de tu nivel. Porque dependiendo de la conciencia que tengas de tu nivel es lo que te va a hacer avanzar o no. O sea, hay, hay una frase de, de la inconsciente incompetencia, la, la consciente incompetencia, sí. la inconsciente competencia y la consciente competencia. Y Creo que eso se aplica un montón en, en la guitarra. Sí. Hay... hay es un instrumento que da mucho a pie a, a, a cuando haces los tres o cuatro acordes ya de, de ACDC o lo que sea, de, como que te vienen súper arriba, que estás súper bien ilusionarte con la música, pero ser consciente, nunca perderle el respeto a la guitarra porque es un instrumento muy, muy, muy difícil de, de dominar. De hecho, si Paco de Lucía decía que nunca podía, que no lo dominaba y, y que al segundo día sin tocar... Eh, se lo notaba ya el público, yo creo que, que, que nos da pie al, al nivel de respeto que le, le, podemos, que le, tenemos, al, le tenemos que tener al instrumento. Uh -huh. Supongo que cuanto más aprendes, más te das cuenta de que no sabes tanto o no sabes... Eso es lo que hay que llegar, a la conciencia de, de, de, de, de respetarla. La guitarra, si le respeta y le echas hora, te lo devuelve por diez. Eso sí. Siempre con buenas cuerdas. <risa>